pasa claro parceros claro mamacitas quiero contarles que como siempre yo tengo grandes invitados y hoy me invitaron aquí a su cueva a su estudio me Brine. muchachos bienvenidos Qué Hola, bien, ¿Cómo ¿Cómo eh? bien, muy bien ¿ustedes? me gusta mucho este espacio bienvenido ¿Cómo usted? se llama ya tiene nombre la messie Brine house se llama venado azul desde siempre aguantarse tanto de nuestro hombre ah. No, digamos que yo dejé de aguantármelo hace, hace mucho rato. tiempo. Sí, sí, ya como que ya está ahí no, cansona Ahí sí, seguimos sí. sí. en la lucha, Sí, pero hacen un buen equipo. ¿Cuál es el secreto para llevar tantos años en una industria tan difícil, tan competida, donde vemos que a veces eh, ser dúos, el grupo es tan difícil? Yo creo que es... Eh, pues la pandemia fue el secreto. No, No, mentiras. Eh, el secreto es ah, cerrar la puerta, aislarse, irse, perderse en un bosquecito, porque okay. eh, conectarse con lo que uno realmente es siempre, ¿no? Hice la canción que me pedías cuando uno te quería. Oiga Santi hermano, antes de que hablemos de todo lo que está pasando con la carrera de ustedes, yo quiero saber tú qué piensas del movimiento urbano del reggaetón como tal, que ustedes no son unos artistas urbanos que piensan tú de reggaetón pues me parece que han hecho algo increíble con la música en el mundo, o sea siendo una música que empezó como música de nicho, como muchas músicas empiezan siendo como casi música de nicho y después se transforman en la música, digamos, mainstream como le pasó al rock y a muchas músicas eh, pues me, me parece que ellos demuestran primero algo muy grande y es el trabajo como en equipo como en uh -huh. gremio, ¿no? eh, ninguna otra industria u otro género se ha agregue de una manera tal que han podido conquistar al mundo y llegar a las listas más grandes de ventas y de número unos en países que es algo pues demasiado loable e increíble y, y me parece bacano digamos que a la final dentro de todo porque hay obviamente matices dentro de todo el movimiento urbano me parece lo máximo que hagan bailar al mundo eso ya de entrada se me hace una chimba y lo respeto y, y sí me, me parece pues algo muy muy okay. de parte de eso Cata, ¿qué piensas de los artistas que no escriben sus canciones? Pues que son eh, igualmente artistas, ¿no? Yo pienso que eh, el poder que tiene un artista es el de comunicar lo que siente, ¿cierto? Entonces, sea que estés cantando una canción que escribiste o que estés interpretando una que otro escribió, estás conectando con lo que estás sintiendo a través de esa canción y como ser humano. Con esa capacidad de sentir y de decirle y de hacerle llegar ese, eso que sientes a la gente con un movimiento de una mano, con, con un gesto, con el sonido de tu voz, con la energía que te paras en un escenario o donde sea que esté, yo creo que eso es lo que te hace ser artista, no esa capacidad como ver. Ok, ¿quiere decir que no es más o menos que yo sea un artista que escribo y que interprete y que pronto Cata solo interprete? no Estamos ca, en las mismas condiciones. Cada, cada, cada oficio Soy, tiene su yo, viaje. Totalmente. O sea. Y hay muchos cantantes que uno. Por ejemplo, Frank Sinatra, por poner un ejemplo así antiguo. Y uno de los cantantes más famosos de, de la historia, Ocelia Cruz. No, no escribían sus canciones y igual pues las hacían suyas. ¿Me entiendes? Mucha gente, solo con el hecho de interpretarlas y darles vida, ya es tan importante como el que la escribió. Porque la están materializando, la están manifestando. No fue el adiós suficiente. Que la música cambió, ya no es lo mismo de hace 10 años, 8 años, lo que era importante, ahora importan otras cosas. Eh, toda la industria cambió y nos damos cuenta que el orgánico cada vez es menos, ¿no? Vemos que hay muchas cosas que son pautadas, muchas cosas, orgánico es menos. Hay un fenómeno que se llama TikTok que he visto que está pegando canciones de hace 8 años, que eso nunca pasaba. O sea, realmente la canción, cada vez la música es más comestible en ciertos géneros, pero eso nunca pasaba y ahora TikTok está trayendo música de hace años a pegar hoy en día. Está pasando un fenómeno con una canción de ustedes, nuestra canción, cómo ven eso, cómo lo sienten, como que ustedes digan, oiga, lanzamos esto hace un montón de tiempo y se está pegando. Y me parece muy chévere porque no es el baile, eh, el chispún, la canción de Ari Yankee, sino es... Sí, todo dentro de lo que ustedes hacen, ¿cómo es eso, cara? No, pues increíble. O sea, hace como dos semanas me empezaron a llegar eh, mensajes directos de, en Instagram. Porque la verdad yo tenía mi cuenta de TikTok, lo había abierto, pero tantas redes social y tanta cosa, eh, y pues no tenía nada de seguidor, entonces pues no le paraba muchas bolas, claro ¿sí, okay? Entonces. Me empezaba a escribir por Instagram, como ya sabes lo que está pasando con tu canción en, en TikTok. Y yo me metí con mis 300 seguidores de TikTok eh, y empecé a buscar. Cuando me encontré con un video que alguien hizo de Box Bunny, como editando un capítulo de Box Bunny, el vestido de rosa. Eh, pero nos damos cuenta que es Box Bunny hasta que se da la vuelta y se le ve en su colita y pues sabemos que es Box Bunny. Entonces eh, diz, decía como cuando esta canción suena todos los hombres dos puntos. Y de fondo estaba nuestra canción. Entonces salía Vox bailando así, súper femenino, eh, romántico, ¿no? Y eso me pareció lo máximo porque empezó a replicarse una cantidad de gente, de manes alrededor del mundo, de todas las edades, niños, eh, abuelos, eh, grupos, eh, amigos, parches, o sea, gente de todas las formas, de todos los sabores y colores haciendo este bailecito como los manos así saliendo como no, y después con su vestido que le prestó no sé quién, la mamá, la hermana, la amiga, la novia, eh, o quizás tienen sus propios uh -huh. vestidos, y me pareció espectacular, entonces empecé a responder, me, yo estaba en ese momento en Miami, me metí como a la, a la, pues a la aplicación a hacer, también a responder con, con la canción, y me di cuenta que en Estados Unidos el pedazo de la canción que estaba en TikTok era solamente la introducción, no había palabras, no había nada, entonces empezar a escribirle a mi equipo, oigan... No existe, no existe el coro aquí en Estados claro. Unidos, hay que moverla porque es que las canciones que aparecen en TikTok no aparecen enteras, no aparecen pedacito. 30 segundos y eso son minuto. Y eso son personas que se meten y suben las canciones, Ajá. entonces básicamente uno tiene que decidir cuáles son las partes, finalmente lo pudimos solucionar y todo y esto ha he desembocado no, no, no. en que la canción ahora está en el top 50 de canciones más virales en Estados Unidos. Siendo una canción totalmente en español. Totalmente, totalmente en, español, en español que lanzamos hace 6 años. años. Sí. Cuando era... qué rico estos proyectos, gracias por invitarnos, gracias por sacar el espacio, qué chimba, qué chimba que sigan haciendo la raíz de su música, que sigan dándole a su proyecto y qué rico que todos mis parceros, mis mamacitas de todo el mundo apoyen mucho este talento de Colombia para el mundo y este enero tan bonito, eh, el álbum en febrero, ¿no? Y algo que le quieran decir a nuestros parceros. Mm, eso salió todo en verso, ¿no? El álbum en febrero que le voy a a nuestros claroparceros. Hay pues, eh... decir, me cuento que... No, que, que ustedes siempre son lo primero. ¡Uy! despedimos con la despedida del cuervo. A la mano aquí, el puño, venga. Aquí también. Abran las alas. <risa> ah, ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ah. Es que los, los, los venados se convierten en cuervos. cuervo. Es ya nos vemos! ¡Chao, chao! Nuestra...